Hola, buenas tardes. Hola, quería saber si tienen sitio para esta noche. Uh -huh, sí, por supuesto. ¿Qué tipo de habitación quieres? Pues una habitación individual. Está uh -huh. bien. Mira, puedes a ver, déjame mirar. Sí, mira, tenemos habitaciones individuales libres, pero es con el baño compartido. ¿Te interesa? Sí, está bien. Vale, serían 25 euros la noche. Vale, ¿y mañana cuándo cuando hay que dejar la, la habitación? Tienes que salir a las 12. ¿Vale? A las 12 de la mañana tendrías que salir. Te doy la llave. ¿Vale? ¿vale? Sí. vale. Bueno, ¿y necesitas algo más? Y me podría guardar la mochila aquí mañana hasta las 5. Sí, cuando te vayas a las 12 me dejas la mochila por aquí, yo te la guardo y cuando vengas te la doy, ¿vale? Muy bien. Toma. Bueno, pues bienvenidas y que pases buena noche. Gracias. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Me gustaría pedir información sobre Toledo. Uh -huh. ¿Y qué quieres saber? Pues los sitios que debería visitar. Uh -huh. Mira, eh, tengo aquí un mapa de Toledo y te recomiendo que visites la catedral, una de las sinagogas y el Museo del Greco. Pero lo mejor que puedes hacer es eh, perderte por la ciudad y aquí tienes marcados diferentes puntos de interés. ¿Vale? Entonces, aquí tienes el mapa. ¿Quieres algo más? Sí, me gustaría saber si hay algunas fiestas o actividades culturales. Uh -huh, mira, sí. Te doy esto también, que es de cultura, y justo esta semana es la fiesta del Corpus Christi. ¿Sabes lo que es? No. Es una fiesta religiosa. Decoran la ciudad y es una semana bastante especial. ¿Vale? Aquí tienes toda la información también. Muy bien. Y también hay visitas guiadas en español porque quiero practicar. Uh -huh, sí, mira. Tenemos aquí eh, justo esto de visitas guiadas. Son diferentes rutas, puedes llamar a estos teléfonos o enviar el email y tienen en español y en otros idiomas, ¿vale? Entonces te dejo también toda la información por aquí. ¿Algo más? No, ya está. Muchas gracias. Bueno, pues disfruta de Toledo. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Buenas tardes. Quería ir a la estación de, de Renfe y de Atocha, ¿cuál es el camino más corto? Muy bien, pues de aquí a Renfe Atocha tienes dos opciones diferentes. Puedes ir en metro, que son cuatro paradas, o puedes ir en cercanías. ¿Sabes lo que es el cercanías? No. El cercanías es el tren normal, que normalmente te lleva a sitios un poquito más lejos. Y si lo coges de aquí a Atocha-Renfe son solo dos paradas. Vale, pues prefiero el metro que ya lo conozco. Eh, ¿Puedes comprar un, un billete para todo el día? Eh, no, ese tipo de billetes no lo puedes comprar aquí. Lo que sí puedes comprar, puedes ir a las máquinas que tienes allí detrás y puedes comprar un billete de 10. Te cuesta 12,20 euros. 20 y ten cuidado porque siempre que salgas del metro, cuando vuelvas a entrar, tienes que volver a pasar, ¿vale? Vale. Y te sirve para el autobús también. A ver, muy bien, gracias. Tienes las máquinas allí detrás. Muy bien, gracias. Pasa buen día. ¿Y Thank you. Renfe, buenas tardes, dígame. Hola, me gustaría comprar un billete para ir a Toledo esta tarde. ¿Cuándo sale el próximo tren? Mira, el próximo tren lo tienes a las seis y media y luego cada media hora. Muy bien, pues uh, me viene, me viene bien, bien el seis y media. Muy bien, ¿qué prefieres, ventanilla o pasillo? Eh, me da igual. Vale, necesito tu tarjeta de crédito y tu correo electrónico para enviarte el billete. Bien, es victoria.gmail.com Perfecto. Muy bien. Eh, importante, se trata de un ave, así que tienes que estar 15 minutos antes para entrar en el tren, ¿vale? Vale, y una pregunta más. ¿Cuánto tarde, Ofren? El tren tarda en torno a 15 minutos, eh, perdón, a 30 minutos. Muy bien, gracias por su de Muy bien, gracias por comprar en Renfeo. Buenas tardes. Buenas tardes.